mis amigos de TecnoApple sean todos bienvenidos mis amigos a este nuevo video mis duros de las aplicaciones como siempre traigo las nuevas actualizaciones y esta vez será de WhatsApp Plus en su última versión la versión 19.00 para que te la descargue totalmente gratis Aquí abajito en la descripción del video Y en el primer comentario fijado te voy a dejar el link de descarga Ok mis amigos recuerda guardar tu respectiva copia de seguridad Para que no se pierda ninguno de tus datos Ok sin más preámbulos mis compañeritos Comencemos con el tutorial ok mis amigos una vez descargada esta apk nos dirigimos a archivos y buscamos la carpeta de descargas o el gestor de descargas donde vas a encontrar una apk como la que se encuentra aquí mis amigos y procedemos a instalarla ok yo no lo voy a hacer porque la tengo previamente instalada mis amigos y aquí nos encontramos en la interfaz de esta nueva versión ok mis amigos Trae unos nuevos temas Los cuales están súper increíbles Súper hermosos Como los ha aplicado mis compañeros donde tenemos la parte de abajo está el botoncito este flotante Vamos a la casilla principal La primera Que está como una tienda así De, de... En sí es una tienda de temas ok Damos un toque allí mis amigos Y aquí va a cargar la tienda de temas Estos que están aquí en la parte superior Son los temas nuevos de aquí en adelante Ok mis amigos ya estos ya los conocemos En sus versiones anteriores Pero no dejan de ser super geniales Súper hermosos ok ¿Cómo los aplicamos mis amigos Simplemente vamos a la parte superior Y vamos a elegir el que más nos llame la atención Por ejemplo vamos a elegir rápidamente este mis amigos para poder desbloquear la descarga, tenemos que compartirlo a 5 amigos o grupos. Vamos a compartirlo rápidamente aquí a 5 personas o a 5 grupos. Ok, vamos aquí a compartir rápidamente. Van 4 y vamos aquí 5, ok. Vamos a enviar y si da cuenta automáticamente va a empezar a descargar este super fabuloso tema, ok esperemos hasta que descargue mis compañeros mientras descarga este tema vete allá bajito en el botón rojo que dice suscribirme y te suscribes a este canal y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de vídeo que esté subiendo a este canal tu canal favorito tu canal preferido mis duros de las aplicaciones sabes que trabajamos para que puedan obtener estas aplicaciones totalmente rápido y fácil y sencillo Por eso nos motivas a seguir investigando cuando nos das un buen like a este video Y comenta abajito en la descripción, eh, perdón en la caja de comentarios Esperemos que, que cargue este tema mis amigos y vamos a hacer seleccionar donde dice establecer por defecto Damos un toque allí mis amigos y esperemos un poco y se va a reiniciar nuestro eh, WhatsApp. Y va a quedar de esta fabulosa Manera mis amigos súper genial y si entramos a una conversación Vamos a tener ese fabuloso eh, Tema en la parte de atrás súper increíble Mis amigos súper genial Estos temas super increíbles Vas a poder tener el que, el que gustes También vas a poder tener temas En la parte del teléfono Sabemos que muchas veces Tenemos ese aburrido Tema de de llamadas que es simple, sin movimiento y nada Pero si queremos uno con movimiento simplemente seleccionamos sin que nos llame la atención Por ejemplo este y hacemos el mismo procedimiento Compartimos a 5 personas y a 5 cinco, oh, cinco grupos Ok, compartimos y aquí establecemos por defecto rápidamente Mis amigos y con llames nos va a quedar este fabuloso tema de llamada Ok, super genial Mis amigos, otra cosa que tiene aquí lo que es esta nueva versión Vamos a lo que es aquí ajustes y podemos encontrar lo que es privacidad y seguridad, como ocultar la última vez, deshabilitar RT que está en envío, eh, ocultar vista de estados, antiremisión de estados, antiremisión de mensajes, anti vista una vez, mostrar ópticas después de responder. Super geniales. También encontramos las configuraciones generales, como para enviar fotos a mejor calidad, incrementar el límite el de megabytes para enviar fotos hasta de 80 megabytes. Ok, también encontramos lo que es activar beta lo que es quiere decir para tener una burbuja de chat así como será aquí mis amigos como si fuera estilo messenger súper increíble súper genial súper y fabuloso también se puede cambiar lo que es el estilo del icono el que más te llame la atención tu icono favorito de estas que se encuentran aquí puedes elegir que más te llame la atención súper genial cierto también se puede usar lo que es la pantalla de inicio Aquí vas a poder activar el brinde de contacto en línea o cambiar el tono cuando hay gente en línea, separar chat de grupos, encabezado, y a usar mi nombre, súper increíble. También encontramos aquí mis amigos lo que les decía los temas y el color del teléfono. Y si se vas a cuenta en la parte de abajo tenemos la última versión, la 19.00. Y si quieres... Eh, personalizar este tema que está actualmente aplicado, simplemente te vas aquí a tema dit y vas a poder eh, cambiar los colores como más te llame la atención súper genial mis amigos súper increíble así que si te gustó este contenido no se te olvide brindarme un buen like, una adicionalmente te invito a que te suscribas si no lo estás y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y así nos motivas a seguir investigando para traerte el mejor contenido en este canal tu canal mi duro de la aplicación super increíble ok mis amigos sin más preámbulos nos vemos en un próximo video tutorial aquí en tu canal tecno applis uh, chao chao